Biografía de José Antonio Galán Líder santandereano de la insurrección de los comuneros en 1781. José Antonio Galán es una de las figuras más recordadas de la historia colombiana debido a su ejecución por las autoridades españolas y a que su memoria se ha perpetuado como símbolo de la lucha de los grupos sociales más débiles de la sociedad colombiana. Galán fue ascendido a Capitán Volante luego de la escaramuza de Puente Real el 7 de mayo de 1781. Fue encarcelado el 24 de mayo, pero debió ser puesto en libertad al día siguiente. El 18 de junio, Galán se tomó la hacienda de Malpaso y el 6 de julio, por intermedio de su subalterno Javier Reyes, promovió la rebelión en la hacienda cacautera de San Juan de la Vega. El 20 de julio el jefe comunero salió victorioso de una emboscada que le preparó Juan Antonio Fernández. El 26 de julio Galán inició la retirada a la olla del río Magdalena, el 3 de agosto llegó a Zipaquirá donde prorrumpió en insultos contra el corregidor Carlos de Burgos. Fue un proceso colombiano del siglo XVIII, sentenciado y muerto por participar en la insurrección de los comuneros. Nació en Charalá, un pueblo agricultor de la provincia de Santander, en el actual departamento de Santander. Su origen era humilde, mestizo, hijo de Don Martín Galán, español pobre, que anduvo errando por las tierras colombianas de ascendencia gallega, hasta que encontraba matrimonio con una campesina llamada Paula Francisca Zorro, una mestiza con ascendencia guanega. Galán solo aprendió a firmar. Casi toda su vida la dedicó a trabajar como jornalero, pero no llegó a poseer tierra propia. Es poco lo que se conoce de la vida de Galán antes de 1754. Tan solo que se casó y que fue condenado por las autoridades a pagar el servicio militar en el regimiento fijo de Cartagena. Por el trabajo en las tabacaleras, Valoraba el trabajo en equipo y los resultados colectivos y no individualistas, llegó a distribuir tareas con base en cualidades de las personas, las cuales conocía con el diálogo y la confianza en el otro. Galán tras las capitulaciones de Zipaquirá Galán pasó por Guaduas el 8 de junio comandando un ejército de 200 a 300 hombres, al llegar a marquita el 16 de junio de 1781 contaba con 400 soldados armados con picas, espadas, lanzas, machetes y algunas armas de fuego. En esa población le dieron a conocer el contenido de las capitulaciones de Zipaquirá, Galán opta por continuar la rebelión. El 18 de junio se tomó la hacienda del Malpaso y luego promovió la rebelión en la hacienda Cacatera de San Juan de la Vega, en el cual el actual departamento de Cundinamarca. El 20 de julio el jefe comunero salió victorioso de una emboscada que se le preparó luego que la Real Audiencia decretara su captura. En su compañía, Balan favoreció el enfrentamiento interracial con la destrucción de los instrumentos de tortura que usaban en las grandes haciendas y con la liberación de esclavos negros. Es significativa en la medida en que a la legitimidad de la monarquía invasora se puso la legitimidad ancestral del imperio más poderoso del sur del continente. Resalta además el hecho de que hubiera sido apropiada en medio de un proceso insurreccional por negros, indios, mestizos y blancos pobres, sectores sociales discriminados y que soportaban todo el peso del orden colonial. Captura, juicio y muerte Galán apasó la concentración para el 15 de octubre cuando se dirigía su ata a reclutar gente. Fue apresado en el sitio de Chaguanete en proximidades de Onzaga antes de la medianoche el 13 de octubre. Tres días después Galán y sus compañeros llegaron como prisioneros a la Villa del Socorro. Ningún herrero quiso colocarles y remacharles los grillos. El de Salvador Plata, criollo de Santander, fiel a la corona y comerciante de la mima, pudo mandar que lo hicieran sus esclavos. El juicio contra Galán y sus compañeros comenzó en los primeros días de noviembre y culminó con la sentencia del 30 de enero de 1782. Se le condenó a la pena de muerte y al desmembramiento de su cadáver, se declaró infame su descendencia y perdió sus bienes.